fueron a matarme, ellos fueron a matarme y me tiraron y yo me, me tiré al suelo, me revolqué en el suelo y del suelo, me, me de en el suelo me defendí. ellos otro cajón? ¿A los el si, el sí, claro. eran ellos? Yo vi tres, ellos mataron una vez también de seguridad ya, ahí mismo. ¿Cuándo fue? Hey. A los a, la. El, a, la. a, la, a la. dos, y el, a los dos. A, a a los a los y yo me, yo me defendí. ¿Qué le dijeron ellos cuando llegaron? No, me a tiro, <ríe> Pero fué de, de pie y me defendí. Entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Cuándo Claro, defensa propia. Fue, fue para quitarme el río, que o sea, muy Iba a ser yo. Me daban cuatro, cuatro tiros de, de pistola. Y dejaron una copeta ahí en el puesto. Dejaron una copeta y una pistola ahí. Consigo. dijo que eran ellos, señor? Yo y tres. ¿En qué se desplazaban ellos? Vinieron a pie. Yo... Yo, yo, yo, le, yo le tiro para defenderme y luego le, le tiré el otro y se puede